¿verdad? de una manera eh, que garantice eh, el, el porqué del nacimiento de este partido sus su concepciones, su espíritu y entonces la sociedad también va a medir eh, esa, esa, esos, esos símbolos de ese partido de la manera que usted pueda obrar o sea que estas cosas siempre van a ocurrir siempre va a estar eh, como tenemos libertad partidaria y república dominicana esos serán acontecimientos que se van a estar viendo. Lo que repito, hay que, los partidos tienen que tener una visión, una misión, hacia dónde van, y eso en eso, en esa correspondencia, es que tiene que verse el PRM. ¿Hacia dónde va el PRM? ¿Qué quiere el PRM? ¿Cuáles son las defensa en derechos y deberes que debe defender el PRM para la sociedad? Que no se vea que es un partido eh, natimuerto, que es un partido. Eh, que está en el tradicionalismo apegado a los mismos sentimientos, sino que marque un antes y un después con sus actores para que entonces la sociedad vea con justicia lo que le corresponde en, en, en un evento electoral. Eso es lo que yo entiendo. Eh, pero realmente nosotros entendemos eh, que esas, eh, sus traslados ¿verdad? Eh, son mmm, Diría yo que normales y pienso entonces eh, que lógicamente eh, no puede sentirse nadie bien por lo que, está, por, por lo que haya ocurrido, pero eh, poner su barba en remojo también e ir eh, interpretando eh, con, con la naturaleza de la gerencia y de la visión partidaria interna y hacia afuera es eh, que es lo que el pueblo quiere. bueno Yo creo que cada ser humano es dueño de sus actos. Y la democracia te permite a ti hacer ese tipo de cosas. Usted no se siente bien en un sitio, usted toma la decisión de irse y situarse donde usted se siente bien. Yo le deseo suerte a cada uno. Los problemas del país están vigentes, pero yo me mantengo dándole mis modestos recursos, mis modestos esfuerzos, mis mi modestos conocimientos. Quiero dárselo por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo que el partido? Des... No, de... mira, cuando una estructura se forma y se establece, los pueblos lo abrazan y tiene que ser, nadie hace harakiri, como dicen los orientales. Tú puedes estar seguro que el partido se siente porque hay gente que tú afectivamente tú lo, lo estimas, tienes muchos años junto con él y te hace falta. Pero usted debe estar donde usted se sienta bien, si ahí se siente bien de machete, nosotros no vamos a ceder de luchar para que en las próximas elecciones del año 2020 el pueblo dominicano pueda salir de esta estructura y de poner el destino del país en otra mano más aprobada y más honesta.